Ojitos grises como el mar, como el mar de la tranquilidad. Mm. Los rulos rayitos de sol, unos labios bras ardiente carbón. Uh. rosa, gelat, Gela, rosa, gela. Uh. Una solerita donde una flor dibuja tu vientre como el pintor cuando suspiro frente a un manantial. Solo tres palabras te pude hablar, cultiva, no me supo enseñar cómo llegar pronto a tu corazón. Rosa, rosa, yela, rosa, yela. Rosa, rosa, Gela. rosa Gela. tiempo tirano de la TV Digo yo que fue el que me hizo volver Y yo no te pude conocer Rosa, yela. Viaje trastornado, vuelta a Uruguay Viaje escorralado sobre un tambor Que te hizo mover como el corazón Rosa, Rosa, yela. Rosa Sangela her of rosa